hola diego cómo estás qué gusto verte de nuevo yo creo que los comentarios que te hice en el laboratorio anterior bueno bien en tu participación de este laboratorio este yo creo que siguen siendo válidos eh, ya tienes la información como bien lo dices por desgracia no pudiste concluir eh, la última parte de la presentación del coloquio pero ya lo tienes va dale Termínalo ya para que termines la tesis y ya te titules, ¿no? Ya dejes de, de, de cargar esa losa pesada. Eh, mi propuesta para el coloquio es que trabajes la introducción. El capítulo 1 de conceptualización que ya a, bien tú haces referencia. El capítulo 2 de contextualización de la trayectoria de la orquesta que también ya lo has dicho. Y de una vez Entrale con el capítulo 3. ¿Qué te parece? Ya para que avances lo más que puedas del 3. <ríe> si nomás tienes la mitad, pues la mitad, ¿no? Si nomás tienes el borrador, pues el borrador del 3. Pero si lo tuvieras todo, ya nomás te quedaría uno. Y entonces, como quien dice, si terminamos en diciembre el trabajo, y este <ríe> y tú en, en enero ya tienes, nomás para hacer las conclusiones, pues ya estaríamos hablando que en febrero o marzo ya estarías listo para presentar la tesis, ¿no? Entonces... Eh, échale ganas para que esto sea posible Si tú pudieras presentar capítulo 1 Capítulo 2 Y un avance el capítulo 3 Ya lo tendrías más que ganado eh, No hay más comentarios que hacer Hay mucha claridad en lo que tú quieres Trabajar <coughs> Ya está aceptado tu, tu, tu Trabajo Tu protocolo con el comité de titulación Yo creo que no tardan en avisarte Si es que no ya te avisaron eh, eh, la única diferencia es que no se aceptó la propuesta de, de, del doctor Tonatio Dado que este, tiene una for, otro, otra formación Y si mal no recuerdo, no, ahorita no, más bien no recuerdo a, a, a quién te asignaron como, como director o directora Pero con quien te lo hayan puesto, pues dado que está muy bien organizado No vas a tener ningún problema de trabajo, verdad eh, así que adelante y este y pues ahora sí que Dale lo que tengas que darle de tiempo de trabajo para que ya lo termines y lo tengas listo para el este coloquio. Así que bueno, gracias y nos vemos.